Harry, se está haciendo como tarde, ¿por qué no te quedas en la casa? Pero qué pena contigo, me toca mañana estar antes de mediodía en la tienda. No, hagas igual pena de qué, vos sabés que mi casa está abierto para vos. Ni si querés, pues igual yo te acompaño mañana en la tienda. Emma, hey, es tarde. No, no, no. Despierta, es tarde, vamos. Siempre con esos manes, no, no, es que no, pero no sé cuál es la voz, favor, no. ¿No sé ¿Qué está No sé. Has... Aléjate, mi princesa. <ríe> ¡No! Última advertencia, no te la acerques. Guardando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar el aburrimiento? Ven por mí. <risa> Tú lo no pediste. es que Vos dejás de ser metido, no querés que te meta la mano. Son problemas con ella, son problemas con ella. No pues, tan varón. Natasha, ¿estás bien? Sí, gracias. ¿Segura que todo está bien? Sí, estoy bien, pero es que me A ver, no, nos incomodas para nada me parece que es mejor es que te vayas a tu casa. gracias. Muchas gracias Yo creo que sería lo mejor. No, no, daré no, no, no, no, ¿sí? ¿Sí? claro, no, que se